Bien, el último día habíamos estado eh, probando cómo crear un curso y hoy vamos a ver cómo eh, creamos y metemos usuarios en el curso, o sea, alumnos. Eh, vamos a acceder al curso primero, ya nos hemos logueado con nuestro nombre de usuario, como veis en la parte de arriba, y accediendo al curso vemos el formato de temas que habíamos elegido el otro día, que habíamos elegido nada más que cinco. Bien, para eh, matricular usuarios tenemos que ir a la parte izquierda de la pantalla donde pone administración y buscar usuarios desplegamos y nos aparecen un grupo de opciones entre las cuales la primera es usuarios matriculados pulsamos con el botón izquierdo del ratón ahí y vemos que hay un usuario matricular que en este caso es el profesor vale entonces vamos a eh, matricular más usuarios Solo tenemos uno de alta por lo tanto es el que vamos a matricular, lo matriculamos, fijaros que hay más opciones, aquí sería matricularlo, el rol debería ser de estudiante, si nosotros eh, queremos que sea otro profesor podemos seleccionar aquí profesor sin permiso de edición, aunque luego este rol o característica la podemos cambiar, entonces opciones de matriculación. Tenemos aquí tres, lo más importante es el comienzo y el periodo de vigencia de la matrícula, que puede ser normalmente para nosotros, debe ser de eh, un periodo de nueve meses, si es nuestro curso. En el caso del de proyecto de Erasmus sería unos dos años. Vamos a ponerle sin límite, ya que esto podemos cambiarlo después en cualquier momento. Lo matriculamos y ya vemos que está matriculado, cambió algo en el nombre del alumno. Vamos a comprobar que efectivamente este alumno está ya matriculado. Finalizamos matriculación de usuarios y a continuación nos vamos, fijaros que ya en el curso, en usuarios matriculares, aparece como estudiante el Nexus Nexus, que es el nombre que le hemos dado al estudiante. Los estudiantes tienen que estar introducidos previamente por el administrador del sistema, eso no lo pueden hacer los profesores. Entonces, en el caso del Proyecto Erasmus, primero me tendréis que pasar a mí los nombres de los alumnos y... Luego eh, de matriculados os aparecerían en la lista. Si no es del proyecto Erasmus, sois profesores del colegio, entonces tendréis que eh, decirme qué alumnos querríais que estuvieran en lo virtual o qué cursos, los metería y luego ya los tendríais disponibles para matricularlos. Y esto es todo por este vídeo.